El informativo al día, este programa que hacemos para llevarles informaciones, eh, noticias del ámbito de la Universidad Nacional de Misiones, también lo que ocurre en la sociedad y que está relacionado con el ámbito de la UNAM. Ya le saludo a mi compañero Jorge Castro. ¿Qué ¿cómo tal? Estás? ¿Cómo está Florencia? ¿Cómo está la audiencia de UNAM Transmedia? Así es, como decías, mucha información del ámbito universitario, estamos transitando. Eh, tiempos muy especiales en la Universidad Nacional de Misiones. Estamos acercándonos a la fecha en que vamos a cumplir 50 años y bueno, cada paso, cada momento que vivimos en la universidad es eh, un recuento, es un balance, es un recuerdo ver eh, la gestación de la Universidad Nacional de Misiones, a dónde estamos, dónde estamos situados y justamente aquí en Transmedia la idea es ir transmitiendo día a día también esa situación, además de todas las noticias diarias que generamos en la universidad. Bueno, y por eso justamente en el día de hoy convocamos a eh, graduadas eh, para que nos comenten su paso por la universidad, que nos comenten su experiencia como profesionales y que aportan muchísimo obviamente al medio, ¿no? Y además hay muchas historias de vida, eh, cómo se gesta el elegir una carrera universitaria, el tránsito por la universidad, el acceso a todos los beneficios. Hoy también vamos a hablar de un aspecto muy importante en la institución que es la extensión, la proyección hacia la comunidad a la que pertenece. Y bueno, esto lo vamos a ir repasando en el transcurso de esta edición de Al Día, aquí por UNAM Transmedia. Así es. Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida al regreso todo el desarrollo de esto. Estamos en el segundo bloque de Al día, el informativo de la televisión universitaria, y vamos a comunicarnos ahora con el decano de la Facultad de Ciencias eh, de Humanidades y Ciencias Sociales, el especialista Cristian Garrido. Nos tiene novedades. Eh, tienen muchas actividades para este primer cuatrimestre, así que queremos charlar un poquito con él. Cristian, buen día. Buenos días, buenos días a toda la audiencia de Al día. Bueno, eh, quería preguntarte eh, por varias actividades. En principio, eh, un curso o una carrera, vos me dirás bien cómo es, de lengua de señas en Garuapé, que habilitaron a partir de ahora. Sí, efectivamente, estuvimos la semana pasada en Garuapé, en una reunión con el Intendente, eh, para la firma de un acta complementaria al marco del convenio que tenemos firmado. ...en lengua de señas argentina. Esta es este, una carrera que tiene tres años de, de duración. Eh, y bueno, que en, en este año estaría abriendo eh, sus inscripciones en este municipio para llevar adelante el dictado de esta carrera. No sé si, si se me escucha bien. Perdón Florencia, pero no no logro escucharte. regresamos estamos charlando con el decano de la facultad de humanidades y ciencias sociales eh, Tiene muchas actividades como decíamos firmas de convenio eh, actividades propias del primer cuatrimestre y queremos saber un poquito eh, cómo van a desarrollar las tareas así que nos ponemos en contacto de vuelta con cristian nos escuchas ahora sí ahora sí los escucho Buenísimo. bueno cuestión de, de la tecnología <risa> eh, <risa> Cristian, estábamos hablando de esta carrera de lengua de señas eh, que van a trasladar sí. a Garuapé. Bueno, me estabas contando algunos detalles. Eh, ¿Ya están abiertas las inscripciones? Estamos en ese proceso. El, el convenio se firmó la semana pasada, el viernes la semana pasada. La idea es este, ir definiendo justamente eh, días y horarios de inscripciones. Eso lo, lo iremos acordando con el municipio durante el mes de marzo. Sí, bueno, retomar esto que les venía diciendo: que eh, esta carrera o el dictado de esta carrera en el municipio de Garguapé se enmarcan en las acciones que se vienen realizando desde la facultad en el marco del programa de expansión territorial, eh, con el cual actualmente estamos en eh, tenemos 12 extensiones áulicas uh -huh. en 11 puntos eh, distintos de la provincia, incluso en la provincia de Corrientes. Eh, y justamente un programa que nos permite tener una mayor presencia. En el, en el territorio, ¿no? uh -huh. Ex expandir la llegada de las propuestas formativas de nuestra facultad y con ello seguir garantizando el acceso a la educación superior y el ejercicio del, del derecho, ¿no? el derecho a eh, ingresar a, a la universidad, poder estudiar una carrera universitaria, por supuesto permanecer eh, los años que dure este cursado y, y graduarse. Uh -huh. Es Entonces, una... eh, sí. Sí, sí, sí, sí. Es una carrera muy solicitada, decíamos, porque acá en Posadas, bueno, eh, las inscripciones cuando se abren son eh, masivas, son eh, muy requeridas. Son masivas. Sí. Claro, esta es una carrera que se abrió inicialmente en Posadas, uh -huh. eh, se dictó aquí, luego eh, en convenio con el Parque de la Salud y con financiamiento del Parque de la Salud, se dictó en eh, San Pedro, que está finalizando la Corte en San Pedro, uh -huh. y bueno, y ahora este año estaríamos abriendo en Garboapé, también con eh, financiamiento de la provincia a través del Ministerio de Hacienda, y creo que eso también es algo eh, importante sí. a mencionar, que bueno, gracias a este financiamiento también ¿no, podemos estar brindando esta propuesta de formación. Y aprovecho también para mencionar las articulaciones o el, el trabajo que se viene realizando con la, con la CODEIM ¿no? Uh -huh. este, con quien también tenemos un convenio, que es esta red de municipios de la provincia de Misiones y uh -huh. con quienes eh, venimos realizando distintas acciones, eh, como por ejemplo eh, esta, ¿no? De, este convenio con eh, este convenio específico para el dictado de lengua de señas sí. en el municipio de Aruapé. Uh -huh. Aprovecho también el espacio, eh, estamos abriendo la carrera de TICE en Puerto Rico. Uh -huh. Este año finaliza allí el dictado de la carrera de profesorado en Ciencias Económicas y eh, comenzaríamos con el primer año de la Tecnicatura en Investigación socioeconómica. Ajá, Bien, perfecto. Estamos muy que contentos de, de poder tener esta llegada al territorio. Se amplía la, la oferta académica de la, de la facultad entonces. Y siguiendo con la línea de, de la firma de convenios, también eh, nos enteramos que eh, ha habido una firma de convenios con el Ministerio del Agro y la Producción, ¿no? Sí, justamente ayer a la mañana firmamos este, con el Ministerio del Agro y la Producción, veníamos conversando con el, con el Ministro, Ajá. con Facundo Sartori, sobre la posibilidad de mejorar y ampliar ¿no? la, las formas de vinculación eh, entre la Facultad de Humanidades y, y el Ministerio del Agro y la Producción, Ajá. desde las actividades de formación de posgrado, por ejemplo, eh, como así también desde la investigación y la extensión. Ajá. Entendemos que hay, hay muchas actividades y hay muchas acciones en las cuales podemos este, generar vinculaciones eh, y por supuesto con todo esto también seguir ampliando la llegada de, de nuestros equipos de investigación, de formación y de extensión a distintos puntos del territorio y en este caso contribuir al, al desarrollo rural, al ¿no? uh -huh. fortalecimiento del sector eh, rural de nuestra provincia. Perfecto. Bueno, y también quería preguntarte, eh, vienen trabajando muy fuertemente desde la pandemia, el año pasado y todo el desarrollo que ha tenido las, eh, las aulas híbridas, que están eh, fuertemente en eso. Eh, ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo están trabajando? ¿Y hay perspectivas de carreras ya eh, de, de manera virtual? Sí, eh, efectivamente lo que hicimos este año fue una actualización de la plataforma Moodle, se trabajó en eso en, en este primer mes, en, en el mes de febrero. Uh -huh. eh, las aulas Moodle van a seguir funcionando. Es más, el curso de ingreso que comienza eh, mañana, primero de marzo, uh -huh. tiene eh, aula, un aula Moodle asignada y también hay una comisión para el cursado totalmente, totalmente virtual. Entonces, la idea este año es seguir manteniendo estas uh -huh. estas aulas virtuales, estas plataformas como espacios de, de trabajo también de las distintas cátedras, distintos equipos docentes con los estudiantes eh, claro. apuntando a eh, seguir contribuyendo ¿no? a, al desarrollo de eh, la virtualización de los procesos de enseñanza en nuestra facultad. Este, en los últimos años hemos hecho eh, una inversión importante en equipamientos, en mejora de la conectividad para permitir eh, la bimodalidad y por otro lado también se ha apuntado fuertemente a, a la capacitación del personal no docente y también de, de los eh, profesores y profesoras, por lo tanto este año y los próximos años esperamos seguir este, ampliando el trabajo en relación con la educación a distancia, con la educación virtual y estamos pensando en, en un ciclo eh, de articulación eh, ¿no? Eh, con una propuesta que venimos conversando con la Facultad de, de Ingeniería para ver si es posible este año bueno, comenzar también con todo el proceso de todo el circuito administrativo para la aprobación de esta, de esta propuesta de licenciatura que pensamos que se podría dictar eh, totalmente virtual, totalmente a distancia, más allá de tener también una corte que pueda ser presencial. Muy bueno. Cristian, bueno, eh, ¿cómo se preparan para este primer cuatrimestre, para esta primera etapa del 2023? Eh, tenemos muy buenas expectativas este año. Eh, las inscripciones siguen abiertas hasta el 17 de marzo. Con la este, apertura de las escuelas la semana pasada, sí. también eh, hemos tenido un mayor flujo de eh, estudiantes, ¿no? completando el proceso de inscripciones, que más allá del SIU luego hay que hacer toda la presentación de la documentación y esperamos eh, este año tener eh, un número de ingresantes eh, promedio ¿no? al, que venimos, al que venimos teniendo. Uh -huh. eh, y de cara bueno, al, al curso de ingreso que comienza mañana, es eh, un, un mes de jornadas de inclusión a la vida eh, universitaria. Tenemos allí este, 15 comisión, perdón, 15 no, cinco comisiones en forma presencial, una comisión en forma virtual, hemos trabajado también en un, eh, en un cuadernillo, uh -huh. que en la propuesta de abordaje se va vinculando con distintas áreas, este, secretarías, áreas, programas de nuestra facultad, de manera que quienes ingresen a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales ya desde, desde este primer mes puedan ir este, aprendiendo y conociendo eh, un poco cómo funciona esta facultad, que es una Ajá. facultad muy grande. bien bueno, queda también eh, preguntarte, eh, pero sintéticamente si me podés contar, el tema de la salud mental, que estuvieron trabajando mucho y siguen trabajando, hay un programa de salud sí. mental, eh, ¿cómo vienen con eso? Bien, el programa se creó el, el año pasado, reúne eh, las acciones, y un equipo que ya venía eh, en funcionamiento... Eh, con anterioridad, esto le, lo que hizo fue darle institucionalidad y formalidad en sí uh -huh. al espacio, al programa y, y a sus acciones y esperamos este año apuntar por un lado a la capacitación, eh, personal docente, personal uh -huh. eh, no docente, ¿no? también por supuesto generar espacios de debate, de discusión eh, con los estudiantes y con los distintos integrantes de la comunidad educativa de nuestra facultad, sí. como así también avanzar en medidas eh, de prevención como como algunas acciones que les puedo comentar para esta primera parte sí. del, del año. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Eh, agradecemos tu tiempo y nos estamos conectando nuevamente. Bueno, muchísimas gracias y buenas semanas para todos, gracias. para todas. Un abrazo. Gracias. Bueno, compartimos una pausa en al día. Recordá que podés seguirnos a través de las redes sociales. Nos encontrás en Instagram como UNAM Transmedia. Ahí tenés eh, algunos fragmentos de entrevistas que vamos realizando. También la página, por supuesto, transmedia.unam.edu.ar, con toda la mediateca podés vernos en vivo. Eh, así que tenés todo disponible para que nos puedas seguir. Ya volvemos. Bueno y seguimos al día aquí por UNAM Transmedia, la televisión universitaria misionera y lo decíamos con Florencia en la apertura. Estamos transitando tiempos de aniversario de los 50 años de la UNAM, eh, tiempo de revisión, de ir conociendo un poco la historia. Eh, obviamente la Universidad Nacional de Misiones hoy ya inserta eh, en, a nivel nacional, destacada como casa de estudios, como una institución formadora de académicos insertos en el mundo, pero también siempre es importante en este tiempo de, de aniversario, de medio medio centenario, de eh, recorrer un poco la historia. Y en este caso hablar con la gente que transitó su camino académico por la Universidad Nacional de Misiones. Aquí estamos con la visita de Nadia Lorena Stadkiewicz, que es licenciada en Economía. Con ella queremos hablar, bueno, justamente acerca de eh, esto de Digamos, una persona del interior de la provincia, una chica del interior que elige eh, economía, por qué elige la carrera de economía y hablar con ella también cómo fue su tránsito por eh, el recorrido académico de la universidad. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Bien, hola, ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Eh, bien, con relación a, al paso por la universidad, en mi caso fue, fue muy interesante. Eh, bueno, cabe destacar que en mis inicios, como como estudiante, bueno, no teníamos Whatsapp, no teníamos los celulares inteligentes y era una época un poco difícil donde la comunicación por ahí era muy, muy costosa, por ahí para entender un poco el entorno en el cual estábamos, estábamos viviendo, teníamos calles de tierra acá en, en, en el campus universitario, muy pocos comercios eh, y, y bueno, eh, fue muy interesante eh, poder vivir aquí, ¿sí? como como estudiante, y como estudiante también me gustaría por ahí contarles sí. un poco que era muy importante en aquella época contar con el apoyo, la cooperación, la colaboración entre los estudiantes, eh, porque dependíamos mucho uno de otros, eh, así como lo habíamos hablado también claro. por ahí emocionalmente, económicamente y también académicamente, eh, para poder bueno, cumplir nuestros sueños que era graduarnos. Sí, esto era así porque generalmente nos encontrábamos con nuestras familias eh, por ahí una vez al mes, o cada dos meses, o cada tres meses, eh, y por eso necesitábamos mucho el apoyo unos de otros. Eh, bueno, también comentarles que también en aquella época era muy importante los servicios, ¿sí? los programas de becas que ofrece la, la universidad, nuestra institución, eh, como el comedor, por claro. ejemplo como la biblioteca. La biblioteca era un espacio muy importante, muy interesante, porque era ahí donde teníamos internet, podíamos comunicarnos, eh, podíamos compartir con nuestros compañeros, estudiar. Claro. ¿sí? Y la biblioteca, eh, bueno y la, el comedor, el servicio de comedor también era muy importante, principalmente para aquellos que, como yo, estudiábamos y trabajábamos. Entonces, de cierta forma, era tener una garantía de tener bueno, una buena alimentación y comer bien todos los días. Importante esto, ¿no? De la universidad pública, cómo generó el acceso, en tu caso y en el caso de muchos y muchas también, a una carrera universitaria, una formación académica. Sí, totalmente. Eh, y es por eso que la universidad cumple un rol muy importante en toda la sociedad. Un rol importante en cuanto al desarrollo socioeconómico, en cuanto al desarrollo también cultural, no solo de nuestra provincia, sino también de toda la región. Porque además nos brinda oportunidades, así como a mí, oportunidades de tener una mejor calidad de vida, oportunidades de poder cambiar por ahí nuestra estrella, o también tener bueno, oportunidades de cumplir nuestro sueño, y eso es totalmente invaluable. Y en tu caso has seguido en el, en el camino de la universidad, porque sos docente y además investigadora. Exactamente. Eh, y también soy alumna. Uh -huh. sí, actualmente estoy cursando la maestría en Administración Estratégica de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas. Eh, en el tercer año, cuando cursaba el tercer año de nuestra facultad, de, de mi carrera en la facultad, eh, pude ingresar a trabajar a la facultad por medio de una beca. Trabajé en la revista científica de la facultad durante 10 años. Eh, me inicié también como investigadora. Sí, ya van 12 años que realizo actividades de de investigación, actividades de extensión, y bueno, alrededor de ocho años en la docencia universitaria. Importante este contacto también con los alumnos, ¿no? Porque le vas transmitiendo tu experiencia, hoy obviamente otros tiempos, ¿no? Un tiempo claro. de mayor conectividad, con mayor tecnología, pero eh, es bueno eso porque le vas transmitiendo también a los alumnos tu experiencia. Sí, totalmente, totalmente. Y, y bueno, siempre creo que es importante no perder el eje y saber bueno, que lo más importante es el alumno, es el, es el estudiante, y también eh, el hecho de que tenemos la posibilidad, la obligación o nuestra misión, también desde la institución, como brindar diferentes soluciones y beneficios a la sociedad. ¿no? Eso justamente es ¿no? eh, el hecho de que uno por ahí, ustedes como graduados de la universidad, sienten ese deber de devolver lo que la universidad pública les dio también, devolver a la comunidad. Exactamente, totalmente. Por eso también desde nuestra Facultad desarrollamos diferentes actividades de extensión universitaria eh, y bueno y mi carrera también me permitió eh, actuar en diferentes sectores, ¿sí? por ahí también, por ejemplo, en el sector público, con algunos asesoramientos eh, y también desempeñarme en el sector privado, eh, con diferentes capacitaciones, formaciones dirigidas especialmente a los emprendedores bueno, y actualmente iniciando con mi propio emprendimiento. Claro, exactamente. Un, ser, un servicio de consultoría en este exactamente. caso, Exactamente. ¿no? Bueno, y, y eso, eh, la, la acreditación permanente y la calidad académica que tiene la Universidad Nacional de Misiones, en este caso, permite eso, ¿no? Y además genera que estés permanentemente actualizándote. O sea, una vez que uno entra al circuito universitario, es muy difícil que salga de él, ¿no? Sí, sí, sí. Además... Eh, el prestigio también que tiene nuestra institución, nuestra universidad, nos permite actuar con confianza, ¿sí? seguir actualizándonos todo el tiempo, pero eh, sabemos que vamos por el camino correcto. ¿Qué le decís a aquellos chicos o chicas que quieren estudiar, o que quieren, por ejemplo, estudiar una carrera universitaria o puntualmente la licenciatura en Economía? Bueno, le diría que este es un mundo maravilloso. ¿sí? Eh, en la facultad es posible... Eh, encontrar a personas maravillosas Encontrar a docentes, a colegas, amigos, a estudiantes Personas que son inspiradoras Personas que, que luchan, que ponen su, su grano de arena Su aporte para hacer de este un mundo mejor Y es un espacio maravilloso uh -huh. Hoy día eh, la licenciatura en economía digamos, Tiene muchos cursantes, hay mucho interés digamos, Teniendo en cuenta el contexto económico que se vive en el país Sí, sí, hay mucho interés eh, tenemos muchos inscriptos, ¿sí? desde mi rol de docente, digamos, este, este año. Y bueno, justamente ahora estamos trabajando con el cursillo de nivelación. Bien. Eh, muchos, muchos aspirantes. Hay muchos aspirantes. ¿Interior de la provincia la mayoría? Sí, sí, sí, Ajá. sí, sí. ¿Ayuda mucho en este tiempo también la federalización de la universidad, que se ha abierto a muchos municipios, que tiene sede en distintos municipios? Sí, totalmente. Hay mucho interés... Eh, tales así, por ejemplo, como en Iguazú, en San Vicente actualmente, eh, los alumnos demuestran mucho interés en las carreras, solicitan más carreras, se, se acercan a consultar por estos aspectos, así que sí, hay mucha demanda. Hay mucha demanda. Muchas gracias por visitarnos aquí eh, y darnos tu testimonio, esta historia de vida también, que ha hecho, eh, que genere justamente esta carrera, esta oportunidad laboral, y hoy ya inserta tanto... ...en el ámbito académico e investigación como en el ámbito privado. Muchas gracias. Sarah. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Y gracias también por la convocatoria a la oficina de graduados de la Facultad de Ciencias Económicas. Muchas gracias. Hablábamos así con Nadia Lorena Stadkiewicz. Es graduada de la Universidad Nacional de Misiones. Es licenciada en Economía, es docente, investigadora y nos contaba su historia de vida. En primera persona, cómo fue el transitar por la Universidad Nacional de Misiones y graduarse aquí. Justamente esto en el contexto de los 50 años de nuestra institución. Perfecto, está perfecto. Bueno, seguimos aquí en UNAM Transmedia, la Televisión Universitaria Misionera, transitando este informativo de la Universidad Nacional de Misiones, hablando de todo lo que hace a los 50 años, que es el tema de este año para nosotros, pero también queremos profundizar un poco en una de las agendas de trabajo que son fundamentales en la universidad, como tantas otras, y que tiene que ver con la extensión. Justamente estamos aquí con el Secretario General de Extensión de la Universidad Nacional de Misiones, Mauricio Franco. Mauricio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Unantras Transmedia. Buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia de, del TUM, de la Universidad, el canal de la Universidad. Así que un gusto estar acá, compartir con ustedes. Bueno, y hablamos de extensión y es algo tan amplio, ¿no? Porque tenemos tantas disciplinas de trabajo, tantas ramas de trabajo, tantas acciones... Eh, empezamos a hablar por este objetivo y que, que muchas veces lo hablamos aquí y que tiene que ver con esto de mostrar, de proyectar la universidad al medio al cual pertenece a la comunidad, ¿no? Exactamente. Bueno, y en este marco tan importante de los 50 años, ¿no? 50 años que, que hemos llegado con, atravesando dificultades, pero también mostrando que la universidad está... Eh, que está avanzando ¿no? y que, que tiene mucho para ofrecer y mucho para dar. Y que sobre todo la comunidad es la que se siente o la que se involucra para, para que esos beneficios se vean en el medio. Así que es importantísimo el trabajo que, que hay que hacer y que queda, que resta todavía por, sobre la extensión universitaria. Y cómo atesora a la gente a la universidad, ¿no? cómo la gente se apropia tanto el, el, el alumno... Como su propio entorno familiar, ¿no? Se, se apropia de la universidad y se siente parte de todo esto. Exacto, porque imagínate, Jorge, que eh, digamos, eh, ese egresado estábamos viendo, eh, hay invitados egresados que están contando su testimonio, su participación, ¿no? su, todo su trayecto, y esas experiencias que después de, de la universidad se vuelcan en el medio, se, vuelven, se vuelcan con esos profesionales trabajando en el medio y son referentes, y es un orgullo también encontrarte cuando, cuando viajas por ahí que en, en distintos estadios, tanto el privado como el público, encontrás un egresado de la universidad y que está orgulloso a ver si pertenecer a la, a la UNAM, lo dicen con orgullo. Y eso se ve reflejado en, en toda la provincia e incluso en otros, en, en, el, en, el, en, el, en nuestro contexto eh, cercano como Paraguay, como Brasil, ¿no? el mundo, es decir, tenemos egresados en, en todos los lugares del, del mundo. ¿no? Claro, eh, claro la Era internacionalización Insta que tiene la, la universidad, ¿no? Aquí a nivel regional y a nivel mundial. Exacto. Mauricio, cuando hablamos de la Secretaría General de Extensión, ¿qué áreas abarca y a qué tareas, digamos, apunta ¿sí? en, en líneas generales? Bien, la Secretaría es, es una gran secretaría, grande en el sentido de, de que abarca lo cultural, ¿sí? lo artístico eh, y también la comunicación ¿no? de, de la universidad. Y también, por supuesto, la, la fomentar eh, la participación en proyectos como es el Profae, ¿no? ¿Cierto? donde eh, los proyectos de intervención y proyectos de, de, de extensión crítica, donde esos proyectos lleguen al medio y se puedan, puedan vincular en el medio y traer esos beneficios en el medio. ¿no? Ayer hablábamos con la secretaria de... de de académicas ¿sí? y oficeras Pasiuki, comentamos el, la importancia de la, eh, las prácticas sociales educativas en los proyectos de, de PROFAE y cómo esa vinculación es a sacar esa, el aula de, de la universidad fuera, ¿no? el aula en el medio, donde esas prácticas se dan con alumnos, con docentes y donde ese trabajo también es un feedback que, que hace que se nutra. La cátedra se nutre el alumno que se está formando y a la vez lo recibe el medio, el contexto, con, con los beneficios de, de lo que se desarrolla. ¿no? No una sea, articulación de la... también permanente con otros estamentos del Estado, tanto municipal como provincial, ¿no? Tal cual. Eh, eso eso bueno, es una gran tarea también, de poder articular con, con la municip los municipios, por ejemplo, con los programas que tenemos, este, los convenios con, para la tercera edad también con... con eh, el IPS, con el PAMI. Es decir, tenemos una amplia oferta de, de, de acciones y de vinculaciones con el medio para, para hacer de la extensión, para que la gente conozca la y nos buscan, Jorge, nos buscan porque eh, nuestro, nuestro nombre, el nombre de la universidad tiene ese prestigio y a todos les interesa que la UNAM forme parte de esos convenios, de esas organizaciones, de esos, de esos este, proyectos donde donde intervenimos y podemos colaborar y, y ofrecer el valor que tenemos dentro de la universidad. Hay un rol importante también entre los tantos que cumple extensión, que tiene que ver con la orientación vocacional, ¿no? Eso de acompañar al estudiante o a la estudiante que está terminando la secundaria, a ver, orientarle a ver qué carrera quiere o puede o le conviene estudiar. Sí, queremos hacer un trabajo fuerte. Eh, una de las cosas, el propósito de, de la gestión es eh, enfocarnos en, el, en, en los jóvenes, ¿no? Enfocarnos en, en ese servicio de, de orientación y guía, porque tenemos una amplia oferta académica, tenemos este, bueno, eh, los albergues, tenemos eh, el comedor universitario, o sea, muchas acciones que el mismo Estado invierte para que, que se pueda estudiar y que puedan recibirse y muchas cosas los, los chicos no desconocen esto. Y orientarlos en, en, todas las, en, toda la, en la oferta que tiene la universidad en todas las propuestas que tiene la universidad y a la vez eh, orientarlos para que ellos puedan elegir la mejor o sea, la mejor opción a lo que les interesa, a sus gustos ¿no? uh -huh. Estamos en un tiempo clave para la provincia donde eh, los jóvenes ocupan un rol muy importante bueno, la universidad tiene un plantel joven eh, de, de conducción, esto también es un, es un buen tiempo, digamos, para eh, conseguir más logros para, para la universidad a través de la extensión, a través de los programas generar nuevos programas Exacto. Hay una, hay una frase que, que es un cliché no voy a decir nada nuevo, uh -huh. pero dicen los jóvenes son el futuro, yo creo que que, que hay que apostar a los jóvenes, hay, hay una desde la gestión universitaria con Alicia a la cabeza eh, y todo el equipo eh, de gabinete, hay, hay mucha juventud ahí dentro y hay mucho interés para que, que, bueno, todo lo que la universidad haga sea por y para la juventud y para, para la provincia, ¿no? para, para nuestra región. Mauricio, se ¿sí ha generado también una sinergia entre las distintas áreas de extensión de las facultades y esto es muy importante eh, en el concepto federal que tiene la universidad de abrirse al interior de la provincia. Sabemos que ustedes se están articulando fuertemente con las áreas de extensión de las facultades también, ¿no? Sí, eso bueno, también es algo a, a fortalecer y mantener, o por supuesto, porque el trabajo que hacen las unidades académicas es extraordinario. Y bueno, estamos llevando de alguna manera ese, esa, esa articulación para que, apoyándonos y construir esta universidad ¿no? que, que, que es de todos uh -huh. los programas música el coro también son íconos de así como la radio como transmedia íconos de la extensión cómo se encuentran actualmente trabajando ¿no? bien eh, respecto al coro y también tiene tiene ese, ese nombre porque son representantes de, de la universidad y ese renombre del coro de, del teunam también bueno eh, es una tarea importante lo cultural, lo artístico como te decía, son ejes dentro de la extensión y también esa es una de las políticas de, de fortalecimiento que queremos llevar para que, que esto se pueda hacer más eh, invitar a más personas a participar eh, es gratuito es abierto, no hay edades y, y creo que, que tienen mucho para ofrecer y de hecho son reconocidos a nivel eh, nacional y regional, por supuesto, de, de la tarea que llevan adelante. Mauricio, volviendo directamente a los 50 años eh, de la Universidad Nacional de Misiones, una reflexión como eh, una persona que también transitó la universidad, eh, una persona que viene de un entorno familiar, inclusive de la universidad, digamos, ¿cómo, cómo, cómo, te, cómo te sentís, digamos, atravesando este proceso desde un rol? Eh, ...protagónico en este caso, organizando equipos de trabajo, articulando... Eh, ...y participar de estos 50 años de la UNAM. Claro, eh, bueno, si tengo que definirte en una sola palabra es orgullo, digamos. Como decís, vos particularmente conocés un poco el trasfondo... Eh, digamos, conocés a, a personas de mi familia que, que fueron parte de la universidad... ...y que, bueno, es ese orgullo de poder ser parte de, de, de la gestión y de, de, de aportar mi granito de arena... Mi, este, mi experiencia lo que, mi juventud también para llevar adelante proyectos y, y por supuesto es un gran orgullo poder estar formar parte de, de esta universidad y, y sobre todo en, este, en esta época en este marco de los 50 años que para mí eh, haber llegado a 50 hablaba con, con Alicia eh, lo, lo ponía así ¿no? cuando uno cumple años siempre llegas a una instancia donde podés decir eh, wow, pasé Pasé un montón de cosas y estoy estoy todavía, estoy vigente y estoy bien, estoy fuerte. Y hay muchas cosas para celebrar. Entonces es como que llegamos a los 50 y vamos por más, pero hay mucho para celebrar por estar los 50 años. ¿no? Sin duda. Mauricio, muchas gracias por gracias, acompañarnos Jorge, aquí. ¿eh? Gracias a todo el equipo. Así hablamos con eh, Mauricio Franco, es el Secretario General de Extensión de la Universidad Nacional de Misiones, uno de los integrantes, como lo ven, una persona joven, uno de los integrantes del equipo de conducción de la Universidad Nacional de Misiones, como decía Mauricio en el marco de estos 50 años, también recordamos las palabras de la rectora Alicia Boren hace pocos días nada más cuando nos visitó el presidente de la nación y hacía una semblanza de lo que es el tránsito de estos 50 años de la Universidad Nacional de Misiones. Hoy con un equipo joven, con mucho empuje, con una universidad consolidada en lo académico, con mucha proyección hacia la comunidad y además con muchos objetivos eh, y muchos sueños por cumplir. Estamos atravesando un tiempo sin dudas muy trascendente para nosotros aquí en la universidad con estos 50 años. Compartimos una pausa y ya volvemos. Empezamos, estamos en el último bloque de Al Día, el informativo de la televisión universitaria y seguimos en este marco de las entrevistas, de las charlas con graduados en este marco de los 50 años que está cumpliendo este año 2023 la Universidad Nacional de Misiones y en esta oportunidad vamos a charlar con Macarena Piris ella es eh, graduada de la UNAM, técnica Universitaria Administrativa Contable y nos va a contar un poco su experiencia, su paso por la universidad, cómo han sido sus primeros pasos y eh, ya como graduada qué aportes eh, ve que puede realizar a esta casa de estudios. ¿Cómo estás Macarena? Hola, buenos días. Gracias por presentarme. Gracias por la invitación a la coordinadora de, de graduados de la Facultad de Ciencias Económicas, María Amalia Medina y también gracias por el acompañamiento que están ahora presentes. Mm. Bueno, eh, soy, me recibí el año pasado de técnica en un sistema educativo contable. Soy empleada pública. Uh -huh. en me desempeño como responsable del sector de organización preanalítica en el laboratorio clínico del IPS. Uh -huh. Bueno, estoy actualmente cursando la carrera de grado contador público uh -huh. y tengo proyectos Actualmente, uno de ellos es culminar eh, la diplomatura en emprendedurismo e innovación que se está dictando en la facultad. Y bueno. Bueno, ¿y cómo, cómo ha sido tu paso por la universidad en esta carrera, en esta primera carrera de tecnicatura universitaria administrativa contable? Es lar Re largo, ¿no? Sí, es re largo. <risa> eh, eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue la elección de la carrera en primer lugar? ¿Cómo elegiste eso? Y la elegí por, una, una, por el trabajo inmediato que ofrece uh -huh. y bueno y así comencé este recorrido académico que también eh, recorrí hice capacitaciones para poder ofrecer en el actual trabajo que estoy desarrollando hoy todas las herramientas que, que puedo brindar desde la carrera, desde la facultad, desde la UNAM, todo lo que nos ofrece, esas oportunidades. Y, bueno, y poder llevar a cabo eh, las tareas día a día que, que se me presentan en el lugar de trabajo. Uh -huh. Bueno, y por ahí charlando con vos y hablando de esta carrera, ¿alguien que esté interesado? Eh, ¿Qué materias tiene? ¿Es difícil? ¿Es, ¿Se hace complicado en el trayecto? ¿Cómo es? <risas> y hay que tener eh, mucha actitud, voluntad, perseverancia, no bajar los brazos. Es una hermosa carrera, uh -huh. te ofrece... ...unas interesantes materias que te puede aportar no solamente como profesional... ...también de cómo desempeñarte responsablemente social como profesional. Uh -huh. eh, ¿A qué apunta esta carrera básicamente? A la parte... Eh, ...se puede, como profesional yo actualmente de mi experiencia... Se, ...te puedes eh, desempeñar como la parte contable o la administrativa. Uh -huh. Yo tuve la oportunidad de también desenvolver la parte contable en la parte de facturación y hoy en día estoy con la parte administrativa en la organización de un sector. Uh -huh. Y bueno, así que los que están interesados pueden, pueden desenvolver estas dos disciplinas y también por qué, por qué no todas las materias que nos ofrece, uh -huh. como puede ser técnicas de comunicación, como realizar un una redacción de un informe, que a veces eh, no solamente la parte de informes eh, contables, porque eso también necesita una redacción, claro. también eh, la parte que nos ofrece eh, informática, los modelos informática los idiomas, eh, también el derecho tener una base de, de todas estas materias que en algún momento de nuestra vida nos puede ser eh, satisfecha claro. de cumplir un... de llegar a un conocimiento que no conocíamos uh -huh. y utilizaste servicios que ofrece la universidad pública en tu trayecto como estudiante, comedor sí. y otros servicios. hay que aprovechar todo lo que nos ofrece la uh -huh. facultad y la universidad también, eh, sí, estuve, me fui, asistí al comedor universitario, uh -huh. también a, a estas becas de salud. Uh -huh. Y también una, una gran oportunidad que lo vi, que fue la beca de pasantía, ¿sí? que esta es la que me abrió al nuevo lugar de trabajo que estoy trabajando, uh -huh. que es el IPS en el laboratorio clínico, como lo mencioné anteriormente. Y, y esas, esas becas utilicé, uh -huh. pero hay varias becas, como por ejemplo la del albergue, uh -huh. que, que hay chicos que yo soy del interior. Claro, eso te iba la, a preguntar. Claro, tuve la posibilidad de que mi familia siempre me acompañó en este recorrido académico, y también mis amigos que conocí acá, y bueno, y hay alumnos y que son conocidos en esta trayectoria, eh, mis compañeros que, que sí pudieron acceder a este, uh -huh. a este beneficio de la beca de albergues. Uh -huh. La experiencia, digo, de eh, un estudiante que es de otra localidad, que no es de Posadas, es muy diferente a alguien que vive acá, que tiene su estructura, toda su vida desarrollada, digo, ¿no? Es muy diferente. Sí, así es, es muy diferente, es hay que tener voluntad, uh -huh. ¿sí? eh, levantarse todos los días, porque no, tener una mamá para levantarte, una familia, tener toda responsabilidad de uno mismo y bueno, y tener un propósito, una meta claro. y, y bueno, y estar todo el tiempo disciplinado, motivado, eh, también con todas las personas que que está conformada la universidad y la facultad porque te vas encontrando en el camino y que son un motor que te ayuda a parte de la familia. Uh -huh. Y bueno, así se puede concluir un sueño uh -huh. de, cada, de, de cada uno que nos, nos lo vivimos. Claro. Eh, ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que vienen, que se inscriben este año, que empiezan de, de cero, ¿no? que salen de la secundaria? Le diría que aprovechen estas oportunidades que ofrece la facultad, la universidad, que son que pueden ser, como en mi caso, no solamente académica, también laboral, claro. sí que aprovechen, que son afortunados, que se acerquen a conocer todo nuestro recorrido de la universidad y de la facultad también, de, uh -huh. cada, de cada disciplina, ¿no? porque tenemos facultades, diferentes disciplinas, y, y que se animen que se animen a acercar porque la universidad siempre te está acompañando, no te está dejando, nunca te deja solo. Siempre hay gente en el, en el trayecto que te, que te anima, que te motiva, que te lleva y que nunca van a estar solos. Uh -huh. Bien, buenísimo Macarena, muchísimas gracias por tu testimonio y bueno, eh, orgullosos también de tener graduados que pueden aportar eh, luego con su trabajo a, al recorrido que han hecho, ¿no? Sí, así es. Así que... Estoy afortunada y estoy orgullosa de la universidad y de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, gracias. Bueno, vamos a una pequeña pausa, ya para el cierre volvemos y seguimos con más aquí en Al día. Bueno, estamos llegando al cierre del día de este segundo programa del ciclo 2023, haciendo un repaso de lo que es tan importante este año, los 50 años que está cumpliendo la Universidad Nacional de Misiones, que va a cumplir próximamente en el mes de abril. Claro, y además qué, qué bueno el testimonio de cada una de las graduadas de la universidad con quien hablábamos, uh -huh. en las distintas ramas, no, esto de la historia, de cómo han transitado la, la, la carrera académica en la universidad, Cómo ya hoy insertas en el mercado laboral, en el ámbito de la investigación, de la docencia. Y además, eh, Florencia, la, la palabra del secretario de Extensión no aglutinando todas las acciones que hacen mostrar a la universidad hacia el medio. Sí, siempre decimos que eh, Extensión eh, Universitaria es el puente justamente entre lo que se produce, los conocimientos, los trabajos, las investigaciones de la universidad con la sociedad. Y eso es muy importante, así que es muy valorable el trabajo que hacen en Extensión Universitaria. Así es. Bueno, hasta aquí llegamos. Ahí, ahí llevamos y nos vemos mañana. Recordá que podés seguirnos en la página transmedia.unam.edu.ar. Está todo disponible para que nos veas. Nos muchas vemos. gracias Florencia, nos muchas vemos. gracias equipo. Hasta mañana.